Adelante, COIM votó en contra de los presupuestos municipales para 2021... ...en el Pleno celebrado este pasado jueves en el Consistorio. Ayer ofreció en rueda de prensa los motivos de este rechazo. Entre estos, aportaron el estudio que han realizado... ...sobre el gasto por habitante en municipios de 10 a 50.000 habitantes. El gasto por habitante son 1.000 euros, para que lo tengamos de referencia. De esos 1.000 euros, eh, 515 se destinan a gastos de personal y 245...